soy Rael Banger y en esta les traigo un breve tutorial para mostrarles cómo se folian documentos PDF sin necesidad de imprimirlo y luego escanearlo y para enviarlo se folian directamente en el ordenador sin necesidad de tener que imprimirlo entonces eh, yo aquí les muestro un documento que envié hoy, están foliados todos los demás no, los, no se los puedo mostrar porque es información bastante sensible. Entonces, eh, aquí, este es el número cuarto. Entonces vamos a hacer el ejemplo con esto que hice aquí, ejemplo 1 y ejemplo 2. Vamos a foliar el 1 y el 2. Eh, estos PDF vamos a hacerlo sin necesidad de tener que imprimirlo, luego eh, foliarlo, luego escanearlo y enviarlo. Es un trámite bastante engorroso. Entonces, vamos a hacerlo. En la, en, al final de este tutorial, les va a salir un cuadrito por estos lados de un video para que instalen el programita. Es bastante sencillo la instalación. Yo les muestro ahí cómo se instala. Y simplemente lo van a instalar al final de este video. Les sale ahí, dan clic y comenzará el video. Y descargan el programita y hacen lo correspondiente. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con este PDF. Vamos a dar clic derecho, abrir con se llama Nitro Pro 10 vamos a ejecutarlo y aquí tenemos nuestro documento que vamos a foliar, cierto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar clic en revisar y aquí dice, aquí tenemos un lápiz y con los lápiz, ustedes saben que nosotros escribimos normal simplemente tienen que llevar el mouse de una forma bastante sencilla vamos a ampliarlo aquí vamos a hacer el número 1 y ahí ya está acá hacemos el número 2 va a quedar de forma estática eh, me quedó bastante feo porque ustedes saben que esto es con el mouse no no puedo bueno supongamos que ahí cierto no, no voy a ponerme a pulir eso ahora porque igual un tu tutorial solo es una demostración Luego vamos a clic aquí, tomamos esta opción. Vamos a dar a seleccionar, vamos a dar clic derecho. Vamos a darle en esta opción y vamos a darle el negrito para que nos salga así. Y en la hoja número 2, vamos a hacer lo mismo: seleccionamos, vamos a dar clic, el negrito y listo. Entonces ahora vamos a poner esto normal, vamos a ponerlo un poco más pequeño allí. Este también. Y listo, entonces ahí ya tenemos nuestro documento foliado. Y ya lo único que vamos a hacer es simplemente vamos a foliar 1, 2, 3, así. Y ya simplemente lo que vamos a hacer es darle clic en guardar. Y ya ha quedado guardado, vamos a cerrar aquí. Y abrimos nuestro documento. En PDF, miren que ya está foliado. Está 1 y está el lado en caso de que ustedes se hayan equivocado en, en cuanto al número, quieran modificarlo, simplemente van a abrirlo nuevamente con el programa y pueden modificar el número. Si yo aquí no quiero un 2, que, que borro eso, puedo, puedo borrar esto, puedo eliminarlo sino, sino, y lo voy en revisar supongamos que quiero, es un 4 aquí número 4, sale ahí como pueden ver se puede modificar también y así se envían los documentos foliados de forma digital sin ningún inconveniente más rápido y no es necesario hacer tanto trámite. No olviden de compartir este contenido en sus redes sociales y eh, suscribirse y activar la campanita para que puedan tener acceso a los nuevos tutoriales para que les llegue la notificación. Hasta la próxima y chao.